Una leve canción, un trozo de pan, ah, la lucha de cada día, que vivir sin esta vida es imposible para mí. suba hacia el sol, la bella emoción de amar bajo las estrellas, que vivir sin esta vida es imposible. Dame una nueva ilusión, la luz del volcán, la rueca de la esperanza, que esta tierra sea posible por sus viejas cicatrices, por sus tristes mutilados. victoriosos, torturados pero nunca derrotados desamparados, victoriosos, torturados, pero nunca nunca, nunca derrotado desamparados, victoriosos, torturados, pero nunca...